¿Quién dijera, hermano? ¿Quién dijera? Bueno, y me han pedido que, como ya se acerca Semana Santa, que les haga un repasito de los ayunos, los principales ayunos que ayudaron tanto. Y esas tentaciones de Jesús también, ¿ah? ¿Para que, para que nos fortalezca, para que nos dé ánimo, nos dé ánimo, que podemos nosotros salir adelante. Que Satanás no nos venga así como metete, catete y acusete, como decía nuestro padre Harry que en paz descanse. Ya que está ahí, no, si nos puede, no, mira lo que hiciste hoy, mira, mira ahí, que no nos sale nada, quédate ahí. Ya, y yo me voy deprimiendo. Así que hermanos queridos, por ahí, ¿qué podemos recordar? Aquí en la toquita, ¿Ah? podríamos ver los enojos, que son cosas diarias, diarias. Y le pedíamos que el Señor nos llene de paciencia, de mansedumbre. ¿Cuántas veces nos enojábamos el día 20? Vamos en 10, que es bien, perfecto. ¿Ah? La quejumbre, paso quejándome, qué frío, qué calor, qué hambre, que qué, qué tanta cosa, hermano querido, que me miran, que no me miran, que me dijeron, que no me dijeron. Que decía nuestro querido padre San Agustín. Padre, no sana, a lo mejor va a llegar, ¿eh? pero nuestro querido Padre Agustín, que en paz descanse. Nuestra vida la tenemos de quejanza y nuestra vida tiene que ser de alabanza. Y le pedíamos al Señor que nos ayudara a apreciar las maravillas de la vida, todo lo que nos regala, todo lo que tenemos. Hermanos queridos, fuera, ya, la mentira... Que nos tienen envueltos, Satanás es el padre de la mentira. El padre de la mentira que nos dice, no, si una mentira chiquitita no se nota, es piadosa. No, ¿cómo le vas a decir esto? Hermanito querido, no hay mentira chica, grande, piadosa, no piadosa, verde, azul, no sé. Es mentira. Y si es mentira, el padre es Satanás. Y depende de ti. ¿Qué dijo el Señor? La verdad te hará libre. vamos. Yo soy la verdad, soy el camino, nos dijo el Señor. Entonces, frente a la mentira, a asumamos, asumamos que hice algo malo, asumamos que dije algo, entonces tengo que mentir para que no me reten. No, hermano querido, asumamos, digamos la verdad, sí, fui yo, me equivoqué, disculpa. Y ahí te cambia la vida, en el abrazo fraterno, y no que tenemos que andar siempre para abajo. ¿Mm? Y el Jesús tres veces fue tentado, sí, tres veces. Oh, y ¿no es cierto? Convierte esta, esta, estas piedras en pan para que comas. No solo de pan vive el hombre. Ya después le dice, vamos, tírate, todo esto va a ser mío, ámame. Amarás solo al Señor. Y por último le dice, mira, tírate de aquí, porque los ángeles van a venir. A, así dice la escritura. Y el Señor le dice, no tentarás al Señor, tu Dios, dice también la Escritura. Así que hermano querido, esta palabra de Dios nos ayuda para sacar y poder ayunar, ir sacando todo esto, ah, estas gallitas que tenemos para poder llegar con el Señor ahí a los pies de la cruz y resucitar con Él. Y cuando venga la tentación... Aquí, el Señor está conmigo, por lo tanto, chao, chao tentación. Así que no tentarás al Señor tu Dios y al Señor solo a Él. A su bendito nombre sea la gloria bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre la alabanza, Santo Cordero de Dios, a su bendito nombre sea la gloria. A su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre la alabanza, santo Cordero de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 nombre, sea el honor, sea todo el honor. a su bendito nombre la alabanza. Santo Cordero